Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Sonic the Hedgehog, la película de 2020, la primera película de Sonic obviamente por el estreno de la secuela que ya llegó a los cines, que ya vi también un par de veces y de la que voy a hablar en el próximo episodio, pero ahora me voy a enfocar en lo que fue aquella primera película que salió en 2020, que de hecho seguramente a muchas personas le pasó eso como me pasó a mí porque recuerdo incluso que había sido un meme en su momento había sido la última película que muchas personas vimos en el cine antes de que empiece la pandemia de hecho en un momento me acuerdo cuando se estaba pensando en los Oscar para ese año y todo eso se hablaba de, de que Sonic, obviamente un poco en joda, ¿no? No sé qué tan en serio se, se tomaba todo eso, pero se hablaba como de que Sonic iba a tener nominaciones y, y toda esa cuestión porque era de las pocas que se había estrenado en cines. Entonces, con toda esta cuestión de que no se admitían películas que solamente se estrenen en plataformas de streaming y todo eso, era como, bueno, denle el Oscar a Sonic. Y sí, fue en mi caso, lo chequé recién con mi fiel Leatherbox, donde anoto las fechas en las que fui viendo todas las películas, me fijé y sí, efectivamente había sido la última película. Estaba en duda con Birds of Prey, la película de Margot Robbie interpretando a Halloween. Que fue por esas fechas, por febrero de 2020, pero sí, eh, lo chequeé y la había visto antes, Birds of Prey, y Sonic fue luego. Después, digamos, pasó un tiempito hasta que cerraron los cines y empezó la pandemia y toda esa locura. Pero en ese tiempo no fui al cine, entonces lo último fue Sonic. Y bueno, nos trae ese recuerdo, esta película. Además de otra cosa que había pasado seguramente lo recuerdan también y si no lo recuerdan o si ni siquiera se enteraron porque puede pasar, puede pasar no los voy a jugar acá tuvimos este problema entre comillas yo sigo pensando que fue todo a propósito tengo mis dudas, tengo mis teorías conspirativas la cuestión es que había pasado esto de que habían lanzado el trailer el primer avance de Sonic pero ese Sonic estaba raro. Estaba feo ese Sonic. Igual confieso que... No sé, no sé si era mi emoción por Sonic en live action, en una película. No sé qué. Pero yo no sentía que estaba tan feo. Igual viéndolo ahora sí. Sí, sí. Le pegaría una trompada de ese seba del pasado como el meme de Batman con Robin, ahí diciéndome, dale, despertate, está horrible ese Sonic, no puedes pensar bajo ningún término que ese Sonic está bien. Pero en ese momento pensaba que, bueno, qué sé yo, decisiones creativas, la verdad que no. No, fue un Sonic horrible, de hecho, ese tráiler lo bajaron, si lo buscan por la cuenta oficial de Paramount, no está, no existe Lo pueden encontrar subido por alguien más Pero no, ese trailer Dejó de existir, incluso creo No estoy seguro de este dato, pero creo que Tuvo un montón de dislikes Ahora YouTube no te muestra Los dislikes, pero Los mostraba antes Y había tenido un montón De dislikes, lo tuvieron que bajar Y además, acá es donde yo creo Que Un poquito a propósito fue todo esto Tuvieron que Armar un nuevo Sonic, un nuevo diseño, pidieron disculpas, le dijeron a los fanáticos, mala nuestra, perdón, perdón, vamos a hacer un Sonic nuevo y cuando salió el nuevo tráiler, bellísimo. Ahí, ahí sí. Por eso a mí eh, me sigue pareciendo que hubo una movida, porque conocen el dicho de, eh, bueno, no sé específicamente cómo es el dicho, pero más o menos algo así como que la mala prensa también es prensa, digamos Y fue eso Fue eso, definitivamente Obviamente las personas que estábamos esperando Ver En la película de Sonic Y que conocíamos al personaje, más menos Por los juegos, por la serie, por lo que sea Íbamos a estar adentro O sea, no nos tenían que comprar mucho El tema era comprar a las otras personas Y esta prensa Que se generó por este Sonic feo, mal hecho y bueno, la verdad que digamos que terminó levantando polémica, obvio terminó levantando muchas quejas de las personas pero... no sé, tengo mis dudas obviamente, a ver desde mi lado pensar que fue a propósito y es un poco raro porque eh, tuvieron que regrabar todas las escenas en las que estaba creado por CGI este querido personaje azul en la pantalla. Obviamente, tuvieron que borrar a ese Sonic feo y meter al Sonic bien diseñado. Costó mucha plata, sí, pero bueno, no sé hasta qué punto siento que fue una movida y, y bueno, hasta qué punto también fue un error, realmente un error genuino. Bueno, vamos a hacer esto, listo. Además, si no me equivoco, había videos e imágenes de el, digamos, muñeco, por decirlo de alguna manera, que se usaba para las escenas, para poner en el lugar en el que después por computadora se iba a poner al Sonic digitalizado, digamos, y el muñeco que usaban para poder grabar esas escenas, para tener el punto en el que tenían que meter a Sonic en la película. Tenía la cara esta fea. O sea que ya lo habían diseñado mal a propósito. Supuestamente, por lo que tengo entendido, le querían dar como un aspecto más humano. De hecho, cuando salió el primer póster, teaser, se notaba como los músculos y como un Sonic todo trabado. Pero bueno, cosas que pasaron. Así que, esta película tiene estos dos grandes recuerdos, ¿no? La última película en el cine para muchas personas. Antes de lo que fue el comienzo de la pandemia. Y esto de el Sonic feo que obligó a las personas detrás de esta película a hacer básicamente de nuevo la película con el nuevo diseño de Sonic. Pero, ¿cuál fue el resultado? Una de las películas adaptadas de un videojuego más exitosas de la historia. Es así. Y no solamente más exitosas en cuanto a la taquilla. Que eso lo pueden llegar a lograr otras adaptaciones de videojuegos. De hecho seguramente la mayoría lo habrá logrado. Pero también fue de la mano con las críticas. O sea, tanto críticos especializados como el público. Eh, casual, fanáticos. Todos estaban a favor en su gran mayoría de esta película. Entonces el éxito era rotundo. Hablamos de... Que las adaptaciones de videojuegos no estaban teniendo buenas adaptaciones, ¿sí? Yo no sirvo mucho para opinar de eso porque no tengo mucho conocimiento en videojuegos. Hace poco vi a Uncharted y a mí me gustó. Pero puede haber cosas que la gente fanática de Uncharted piensa como... No, esto no es así, esto no es así. Porque no recuerdo si lo comenté en este podcast. Saben que tengo como... Eh, mi mente... Como un rompecabezas desarmado y a veces no recuerdo lo que digo acá, lo que le digo a alguien, lo que le digo a mi perra, lo que escribo, lo que pienso y nunca digo. Pero bueno, sé que en algún momento, en algún momento, eh, o se me pasó por la cabeza, o lo dije, lo escribí, esto de que cuando se adapta algo, siempre los fanáticos del material original, cómic, libro, videojuegos... Eh, lo que sea, tienen ese fanatismo bastante extremo de que cuando se llega a la pantalla grande o la pantalla chica, pero bueno, generalmente a la pantalla grande en las películas, están ahí como mmm, no, pero esto no es así, no, ¿cómo me vas a cambiar si este personaje es rubio de ojos celeste y ahora me pones a un actor... De Camerún no, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, pero si el chaleco de este personaje era violeta y ahora es rosa. ¿Cómo, cómo vas a hacer eso? Ya está, decepcionado, listo. O sea, hay gente muy, muy, muy fanática del material de origen y se enoja feo. Cuando no se cumplen estas expectativas. A ver, las adaptaciones son adaptaciones, no se pueden hacer las cosas exactamente igual. Eso está claro. Obviamente ya si haces cualquier cosa, también está mal, digamos, como que, bueno, puede ser una adaptación libre, pero tampoco hagas cualquier cosa, ¿no? Porque realmente hacer a Sonic de otro color no tenía sentido. Ese tipo de cosas. O sea, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden manejar, pero bueno. Cuestión que el fanático del material de origen, en este caso del videojuego, que conoce Sonic... Eh, es difícil de convencer, en general, y el fanático de los videojuegos me parece que es bastante más complicado que el de otros medios, por ejemplo libros y cómics que son los que más eh, están presentes en películas. Y esto va de la mano con los fracasos que fueron otras adaptaciones de videojuegos, justamente por eh, lo que opinaban las personas fanáticas de, de dichos videojuegos y la verdad que acá funcionó eh, al menos creo que no conozco personas que no hayan disfrutado esta película personas a las que no les haya gustado incluso que no eran fanáticos así que eso también es un puntazo a favor porque a veces tenés un poco más adentro a la gente que ya conoce sobre algo de lo que vas a adaptar, entonces listo, ya este público lo tenemos, hay que comenzarlo nada más pero ya lo tenemos y convencer a gente que está completamente ajena a eso eh, y que le guste, la verdad que también es un puntazo y pasó con esta película que fue un éxito en todos estos aspectos y obviamente dio para una secuela, ya daba para una secuela eh, para una trilogía, para spin-off con todo lo que se puede contar dentro del universo de Sonic, pero eh, se necesita la luz verde de la taquilla, de que le vaya bien, de la buena recepción. Y pasó, y por eso estoy hablando de la primera película, que a mí me gustó mucho, la verdad que la disfruté mucho en el cine en aquel momento. Se me hizo muy entretenida, se me hizo una película bastante sencilla, que va a lo suyo, que cuenta una historia... Completamente simple Que no es rebuscada Es realmente para entretener Es su objetivo Es fiel En varios aspectos A su material de origen Eso la verdad que Se agradece Al menos en mi caso que vi un poco la serie Y jugué Un juego La verdad que hay detalles que se agradecen Que, que estén ahí y, y la verdad que es una buena película, no es una maravilla, eso está claro, pero es una aceptable película, es una aceptable película que se disfruta, que va dirigida a un público en particular, eso ya lo voy a comentar en específico para la secuela, porque es algo que un poco me molestó, o sea, no tanto, pero es algo que siento que para la tercera, que va a llegar, o sea, en estos días debería anunciarse ya, que van a ser la tercera película para esa tercera película deberían mejorar un poco este aspecto porque mmm, de, a mí un poco me jugó en contra para la secuela y en la primera no tanto realmente no les voy a mentir pero para la secuela sí y mmm, para la tercera no sé cómo lo van a manejar porque bueno no, no me quiero meter spoilers pero nada eso esta primera película em, Sonic de 2020, la verdad que me gustó, la disfruté, eh, me pareció una buena película y es momento de hablar con spoilers. Así que si no la vieron, vayan a verla. Obviamente no está en el cine, la van a tener que buscar por ahí. Si no me equivoco, porque yo no tengo Paramount Plus, pero debería estar en Paramount Plus por ser de Paramount. La verdad que ahí les voy a fallar porque no lo sé. Pero si no está ahí, busquen que está por internet. Eh, ahí para ver. Y si ya la vieron, tranquilos. Y tranquilas se pueden quedar acá. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la historia? Básicamente esto es una buddy movie. Que básicamente nos cuenta la historia de un par de compañeros a lo largo de la película. También tiene un poco de road movie. Porque tiene como esto de ir por la carretera y de que gran parte de la trama se desarrolla en ese aspecto eh, una mezcla de ambas y obviamente eh, es en gran parte una comedia si se quiere y todo empieza por la llegada de sonic a la tierra no nos muestran la llegada de sonic como tal nos muestran un poco del flashback de ¿Cómo llegó Sonic a la Tierra? Esto de que estaba en su planeta, tranquilo, corriendo de acá para allá, viviendo con Longclaw, que era este búho, o esta búho, búa, no sé cómo se dirá, que lo cuidaba a Sonic. Y sufren el ataque de los Equindas, que son esta raza de alienígenas medio parecidos a Sonic, pero de color rojo. Cuando esta tribu los ataca, lamentablemente se tienen que ir de ese lugar. Longclaw sufre una herida y abre un portal con los anillos de Sonic para que se vaya a otro lado. Sonic muy chiquitito, muy tierno. Y Longclaw le dice, quédate acá, tranquilo, que yo voy a detener a esta tribu y vos te escapas así que te doy una bolsita con más anillos por las dudas de que los necesites y nada, hasta acá, nos despedimos y bueno obviamente Longclaw eh, muere al menos mm, se nos da a entender eso no, no se nos muestra pero es bastante claro que que murió eh, tengo la duda ahora la verdad porque realmente la secuela no da pistas de que pueda seguir viva pero qué sé yo qué sé yo pero bueno por el momento parece vale, que sí, está muerta y ahí sí volvemos al presente que en realidad la película empezaba con el presente con la persecución de robotnik a sonic que pasa más adelante en la película ahí sonic pone un freno y le habla al público, diciendo que, bueno, paren que les voy a contar cómo llegué acá, cómo llegamos a este momento, retrocede toda la película, eso me parece un detalle muy interesante porque no habíamos visto la película todavía, pero él la retrocedió y podría haber saltado el flashback directamente a, bueno, acá empezó todo, pero no, retrocedió la película y él haciendo el sonidito con la voz hay muy buen detalle. Vamos al momento que les comentaba recién, y ahí volvemos al presente en el que vemos a Sonic en Green Hills, que es este pueblo inspirado en el nivel del primer videojuego de Sonic, Green Hill Zone. Yo estaba. Ya cuando vemos en el planeta de Sonic eh, este lugar que es idéntico, igual, igual al del videojuego, de hecho, eso es Green Hill Zone ya estaba como loco y cuando ya el pueblo en el que pasa todo tiene el nombre de este nivel del videojuego la verdad que encantado y sonic vive ahí mmm, escondido porque claramente es un erizo azul y la gente obviamente lo va a tomar como algo bastante extraño entonces está escondido robando cosas armando su casita en un lugar oculto en el bosque y molestando en específico a Lord Donna, como lo llama él Tom Wachowski, interpretado por James Martin, a quien después conoce por una serie de hechos, y ahí es donde empieza su relación, básicamente en la que se ayudan mutuamente, Tom ayuda a que escape Sonic, porque ya para ese momento lo estaban buscando lo estaban persiguiendo, porque Sonic en un momento se sintió solo pobre, se sintió completamente solo, se dio cuenta de que estaba dentro del pueblo y estaba involucrado con toda esa gente, pero la gente no lo conocía, entonces su soledad lo llevó a enfurecerse de alguna manera y empezar a correr alrededor de una cancha de béisbol. Genera una energía super loca, una explosión que genera un apagón gigantesco que pone en alerta a los militares de Estados Unidos que... Mandan a Robotnik a investigar sobre esto Y ahí se produce el encuentro entre Tom y Sonic Y a partir de ahí, toda la aventura que vamos viendo Sonic y Tom juntos Escapando de alguna manera y combatiendo también a Robotnik Interpretado por Jim Carrey Que la verdad esta película está genial En la secuela ya voy a llegar a eso Pero acá está muy bien lo único que pondría como negativo en esta película, sinceramente, que en la secuela se potencia, pero acá lo marco nada más porque es lo único que no me gustó tanto, es el humor. Hay momentos en los que los chistes, la verdad, son bastante tontos, infantiles, y te sacan un poco de la película. Yo siento que no, no iba a pedir... No, no iba a esperar una película adulta completamente, pero tampoco llegar al extremo de hacer un humor tan infantil, eh, que en, repito, esta película no tiene tantos de esos momentos, pero los tiene y es como un bajón después de una línea que se va siguiendo que al menos a mí me descolocó un poco por momentos, pero se maneja, lo tengo ahí, como, bueno, esto no me gusta tanto, pero la verdad, nada que me haya arruinado la película, por decirlo así. Es una película que tiene muchas cosas positivas, la verdad que la historia, tranqui, va de un punto al otro, tenemos eh, todo ahí bien como tiene que ser, nos presenta la historia, los personajes, el conflicto, lo que va a pasar, cómo resolver las cosas. Tenemos una muy buena batalla final entre el villano y el héroe. La verdad que es una historia sencilla, simple, que va a lo suyo, que no se complica. Es corta, la verdad que la película dura una hora y media, y un poquito más. Incluso creo que con los créditos llega a una hora cuarenta, más o menos. Eso muchas veces se agradece y la verdad que en este caso un tiempo justo, digamos, así que en ese aspecto se complementa bastante bien la historia con la duración de la película y que es entretenida, porque la verdad que es una película que al menos a mí no me aburrió en ningún momento, que no te aburre realmente, eh, es... Eh, Ligera, es como que vamos todos, sí, sí, vamos a esto, vamos al otro Pero no rápido Porque no se saltean cosas, no apuran cosas de la trama Van a un ritmo que es bastante llevadero y que se maneja muy bien Y eso hace que realmente la película se complemente muy bien Que sea pochoclera en su punto justo Al dente, digamos, así que eso está muy muy bien Buenos personajes, la verdad que buenos personajes Se los comentaba El Robotnik de Jim Carrey Mi querido Dr. Eggman Porque yo por el videojuego lo conozco como Dr. Eggman, así que para mí Va a ser siempre Dr. Eggman No Robotnik, pero bueno Le dicen más Robotnik Acá en las películas Está muy bien Jim Carrey está muy bien, tiene una escena Que es genial De él bailando Es magnífica es magnífica, realmente es genial y no, so, no, no por este momento en específico, esta escena de, del baile de Robotnik, pero en general en muchos aspectos nos muestran esta faceta de científico loco, porque básicamente es eso, además de ser un villano es este científico loco, eh, con un ego impresionante, él es el mejor, él es el más capo, no hay nadie más inteligente que él, todos los demás son unos inútiles. Eh, pero Es tan carismático Y está tan bien llevado Que es algo que, a ver, Jim Carrey Maneja muy bien esto de Ser un personaje Bastante carismático La verdad que Es su fuerte Y acá es como que Le dieron todas las libertades Y lo supo aprovechar muy bien Es un villano muy muy bueno Es un personaje muy bueno en la película La verdad que a mí me gustó mucho en esta historia. James Martin como Tom Ochowski. Eh, está bien. O sea, en el complemento de lo que es esta pareja con Sonic, la verdad que está bien, digamos. Siento con este personaje que me pasa que... Por ahí acá está la culpa de que por momentos sea un poco infantil la película. De que como que su personaje es más serio a veces de lo que la película misma es. Como que él no está ni caricaturizado ni bajado al nivel de lo que la película nos muestra, de esta historia, del videojuego, del erizo siendo perseguido por este científico loco que quiere dominar al mundo, que quiere obtener el poder de Sonic. Y como que James está en un nivel actoral un poco más serio, ¿no? Como que. Tiene diálogos o momentos dramáticos o cosas así. Incluso no dramáticos, sino mmm, divertidos. Que no encajan en la película, pero no porque no encajen en la película. Más bien porque después la película no termina encajando en eso. A esto voy con los momentos infantiles. O sea, la película, si tuviera todo el tiempo ese tono, para mí estaría bien. O sea, realmente estaría bien. Pero a veces tiran esos chistes tontos o, o esas cosas que claramente van dirigidas a ese público de vacaciones de invierno, ¿no? Al menos acá en Argentina es así, ¿no? Eh, llegan las vacaciones de invierno y los cines llenos de nenitos. Eh, nunca sufrí tanto una función en el cine como la de Buscando a Dory. Por favor. Eh, yo creo... Ahora que dentro de poco vienen las vacaciones. invierno, falta todavía, pero... Nos queremos dar cuenta. Cerramos, abrimos los ojos y ya es Navidad. Así que... Falta poco. ¿Estaría bueno que implementen como... Salas solamente para... Niños. Niñas. Mm, estaría buena la idea, ¿no? No por... Querer excluir... A a los niños, pero en esa época realmente, si alguien quiere bueno, se va a estrenar por ejemplo Lightyear, no sé si pega justo para las fechas de vacaciones de invierno pero sí, seguramente, si no se estrenan para esa fecha la van a alargar hasta esa fecha eh, o, o la película de los Minions a mí me encantan los Minions, yo quiero ir a ver esa película, ¿no? y justo vacaciones de invierno ¿me tengo que fumar a todo el piberío ahí haciendo bardo? y la verdad que no eh, así que podrían eh, separar las funciones para que no tengamos que sufrir eso pero bueno, volviendo al tema está claro que esta película, no sé si va enfocada 100%, creo que no bueno, claramente no pero un poquito sí lo intentaron y ahí es donde se nota esto, de esos momentos infantiles, de que el público al que se dirigían en gran parte era ese, o sea al de 10, 11, 12 años, 15, como mucho, incluso más chicos de 10 años, o sea, van a ese público por momentos. Y volviendo a esto de los personajes, es como que lo de Tom, interpretado por James Martin, es como que a veces me queda un poco descolocado, porque él no lo hace mal realmente, pero en el contexto de la película queda un poco fuera. Eh, pero igual el personaje está muy bien, muy bien. Y el resto no tiene mucho en pantalla. Maddy Wachowski, interpretada por Tika Sumter, es la pareja de Tom. O sea, bueno, tiene buenos momentos, pero tampoco es que como, que uff, tiene tanto protagonismo. Rachel tiene ese momento divertido en el que la atan y, y todo eso y que empieza a gritar. Pero, qué sé yo, es, es divertida. O sea, ella es divertida, pero tampoco suma mucho. Y después, no mucho más. No mencioné, perdón, no mencioné a la voz de Sonic, el actor que le pone la voz a Sonic, Ben Schwartz, que la verdad que lo hace muy bien. Hay momentos en los que siento como molesto a Sonic, pero ese es el punto, esa es la idea porque claramente su personaje que está acelerado todo el tiempo, de hecho en un momento cuando se despierta, después de estar inconsciente empieza a patear para todos lados, de pared en pared empieza a hablar así rápido y está bien que sea así o sea, es un poco la esencia de este personaje, así que nada e incluso diría, está bien que me moleste está bien, lo dejo ahí y la verdad que el laburo de voz de Ben Schwartz es magnífico. La verdad que muy, muy bien. Es Sonic. O sea, a veces quedamos en esto de que actores o actrices interpretan a tal personaje y quedan como ese personaje. O sea, te cuesta verlos en otro papel. O al menos cuando los ves en otro papel, en otro rol, eh, te seguís acordando de ese papel característico. Bueno, yo creo que la voz de Ben Schwartz ya es la voz de Sonic, no es la voz de Ben Schwartz así que, puntazo porque la verdad que lo hacen muy muy bien y en esto hay que tener un muy buen laburo de voz porque es prácticamente darle vida a un personaje que no estás interpretando vos, así que, muy muy bien más allá de que él hizo capturas de movimiento para la cara, pero sacando eso él no es Sonic, no está corriendo de acá para allá y hay que darle vida a ese personaje y la verdad que lo hizo muy muy bien y algo más para destacar, la verdad que son las escenas de acción. Es una película que en gran parte encuentra su punto alto en las escenas de acción. Yo creo que gran parte de que sea muy entretenida va por ese lado. Tiene muy, buen, tiene muy buenas escenas. La persecución en la carretera. En la que Tom y Sonic van adentro de esta camioneta. Y los empieza a perseguir un dron de Robotnik que... Cada vez se va haciendo más chico O lo intentan derribar Y sigue y sigue Me parece una muy buena escena eh, Bueno, la escena final En la que ya Robotnik ataca a Sonic Y lo empieza a perseguir por un montón de lados Van pasando con los anillos Después terminan en la ciudad con esta persecución La batalla final En la que Sonic se hace bolita Como un erizo Y le va pegando a la nave Eso me encantó Porque es Directamente sacado el videojuego. En un nivel, cuando te enfrentabas... Creo que en todos los niveles, cuando te enfrentabas al final... Ya no me acuerdo, lo jugué hace un montón. Tenías que enfrentar a Ekman y pegarle a la nave muchas veces. Hasta que explotaba. Y es lo que hace justamente en esta escena. O sea, le va pegando varias veces para debilitarlo. Porque después le da el empujón final y con la ayuda de Tom lo manda a este planeta lleno de hongos y la verdad que las escenas están muy bien son muy buenas escenas, son muy entretenidas están muy bien hechas creo que los efectos de esta película están muy bien realmente teniendo en cuenta el traspié que habían tenido al principio no solamente en el diseño de Sonic sino en todo en todo, la verdad que muy muy bien eh, está también esta escena del bar en cámara lenta, con una muy buena canción. Eh, si no me equivoco, era de Ex Ambassadors, sí. No, no sé si se nombre así. Boom, suena muy buena canción. La voy a dejar al final de este episodio. Eh, esa escena, obviamente. Les habrá recordado a otra escena bastante familiar, la de X-Men, Días del Futuro Pasado, en la que Quicksilver Silver salva a Wolverine, Charles y Magneto de los disparos de la policía. No digo que es un plagio, pero una gran inspiración de esa escena. Y está bien, qué sé yo. La verdad está bien. Eh, pero bueno, en general, la verdad que... En cuanto a la acción Es una película muy, muy muy buena La verdad que tiene muy buenos momentos Y también dentro de Lo que es esta línea De ser una película Seria digamos En un punto Y una película infantil dedicada a un público infantil Que la verdad que por momentos Se mezcla bien esto Por otros momentos no Pero creo que en líneas generales resultó ser una buena película en todo ese conjunto, la verdad película que me gustó mucho, que disfruté, disfruté los detalles del videojuego la verdad que me gustaron mucho esto de que muestren Green Hill Zone en la vida real me gustaría que vuelvan a ese planeta al planeta de Sonic y que veamos un poco más del videojuego Robotnik que todavía no tiene el aspecto del Robotnik más conocido eh, al menos en esta película no lo tiene y me gustaría que lo tenga en un futuro pero me gustó mucho la verdad que como que le dieron esa reinvención digamos con Jim Carrey y está muy bien de hecho hasta el final cuando lo vemos ya en el planeta de los hongos gigantes eh, no está pelado y con el bigote recién ahí lo tienen. entonces como que en el resto de la película es como una idea de lo que es ese personaje no está inspirado 100% de lo que es originalmente el diseño así que bueno está bien digamos en ideas generales el detalle de flash me gustó mucho porque obviamente de quién puede ser fanático sonic de flash leyenda ahí todos los cómics eh, Nada, todos esos detalles muy buenos. Los ataques de Sonic, esto que comentaba de pegarle a la nave. Hecho una bolita como un erizo de los juegos, directamente de los juegos. Y la escena post créditos que la verdad que a mí en el cine me encantó. No, no recuerdo, pues pasaron ya dos años. Pero si no me equivoco, había otras personas gritando y volviéndose locas por esto que estaban viendo. Porque yo... ...me imaginaba que tenía que aparecer este personaje, y cuando lo vi, yo no grité, pero me emocioné, me acomodé en el asiento, casi parándome, y con el puño apretado, festejo contenido, y creo que alguna persona gritó y algunas otras aplaudieron, pero eh, nada, generó eso, la aparición de Tails en el final... Que conecta directamente con la secuela. Y nada, así terminó aquella película que fue un éxito en taquilla. Fue un éxito mayormente entre el público y entre la crítica. La verdad que recibió críticas muy positivas. Y a partir de eso, obviamente, la secuela Sonic 2. Que llegó hace poquito a los cines. Y de la que voy a hablar en el próximo episodio. Hasta acá la reseña de Sonic The Hedgehog. Mi calificación